antes nuestra tradicional revisión de la clase anterior en cinco minutos vimos una imagen general del sistema nervioso con lo, sus principales eh, eh, componentes, el sistema nervioso central, periférico, vamos a hablar de algunos trastornos del movimiento por ejemplo que tienen que ver más con esta, la parte motora, sistema nervioso periférico también, ya eh, eh, durante el, el, las dos clases que, que nos quedan de este tópico. Eh, vimos también que las células gliales son súper importantes, ya no cuando hablamos del sistema nervioso, no solamente hablamos de neuronas, sino que hablamos de un montón de células que tienen distintas funciones, y que, que se llaman células gliales. También vimos que hay una propiedad eh, eh, que se aplica para el caso de las propiedades que llamamos biofísicas de la membrana, y una de ellas, por ejemplo, es la el potencial. Todas las, eh, eh, todas las células del organismo tienen un potencial de membrana, um, y, y esas son descritas por una ecuación, que se llama la ecuación de Nernst que traducía a, la, al, a los valores habituales del organismo, es esta que está a la derecha, y que nos expresa, eh, que la gradiente de iones que hay a través de la membrana eh, Puede generar un potencial Y ese es un potencial, digamos Un potencial de reposo Pero también vimos que hay un, algo que se llama el potencial de acción Que es muy importante para la comunicación entre las neuronas Que es móvil, se viaja a través del, de los axones de la neurona Y eh, eh, lo responsable de que esto ocurra son canales iónicos voltaje dependiente que tienen varias particularidades. Eh, por ejemplo, canal de sodio voltaje dependiente. Se activa un cierto potencial, eh, pero eh, también tiene un mecanismo de inactivación, que es el, el, la, el mecanismo de la poli cadena que mm, hace que los canales eh, se inactiven rápidamente. Y también están los canales de potasio voltaje dependiente, que debido al flujo de iones potasio hace que el potencial de membrana vuelva a su estado de reposo, lo que llamamos una repolarización después de esta gran, eh, perdón, repolarización después de esta gran depolarización eh, provocada por la apertura de estos canales de sodio y voltaje dependiente. Vimos también que... Eh, eh, eh, eh, eh, como están involucrados canales en, en algunas patologías, <coughs> el, resulta que eh, eh, drogas que puedan actuar eh, sobre esos canales eh, pueden a, a ayudar a, a mejorarse estas condiciones patológicas. Por ejemplo, si el, la, en el caso de la epilepsia, que son estos disparos descontrolados de neuronas en el sistema nervioso central, si nosotros aumentamos la inactivación de los canales de sodio y voltaje dependiente, hacemos que, ellos, que estos canales no disparen tan rápido, sino que se, queden un, se mueren un poco eh, en, en estar disponibles para ser activados nuevamente. Y por otro lado, tenemos, eh, los, eh, tenemos lo anestésico, que funciona más bien bloqueando estos canales y lo cual es muy importante para el control del dolor. ¿ya? Entonces, la lidocaína, como dice este envase, es un anestésico de tipo local que puede actuar localmente sobre los receptores del dolor, que vamos a hablar de eso un poco, un poco hoy día, y, pero su mecanismo de acción tiene que ver con los canales. O sea, los canales iónicos son muy importantes porque modulan las propiedades eléctricas de la célula y, en particular, en las neuronas, que son células excitables, es decir, que pueden generar potenciales de acción, también son muy importantes. Entonces, drogas que afectan estos canales van a afectar la conducción del impulso nervioso o el estado de excitabilidad de la neurona. Bueno, y eso sería más o menos el resumen de la clase pasada en cinco minutos. Para el día de hoy, vamos a... Utilizar estas lecturas como guía. ¿ya? Y vamos a ver principalmente dos tópicos grandes. Uno es la sinapsis, eh, un tópico relativamente conocido por ustedes, inclusive desde el colegio. Y otro es eh, eh, sistema somatosensorial, dolor. Y en realidad aquí me faltó algo que es temperatura y no ni no excepción. ¿Ya? que al hablar de somatosensorial uno como que puede hablar de, de esas cosas también porque las vías son muy similares. Bueno, entonces en esta primera parte vamos a hablar de la sinapsis. Eh, nuevamente, videos recomendados en YouTube, videos muy cortos de menos de 10 minutos cada uno y que pueden tener una visión eh, súper general de esto. Entonces, eh, la transmisión sináptica se refiere a qué es lo que pasa con el potencial de acción cuando llega al botón o terminal presináptico, ¿ya? y eso genera liberación de neurotransmisor. Entonces llega el terminal, eh, llega, perdón, el potencial de acción viaja con estas depolarizaciones mediadas por los canales de sodio voltaje dependiente hasta que llega al terminal presináptico. De ahí hay otro tipo de canal que es muy importante, que se llama el canal de calcio voltaje dependiente, que es un canal que cuando se depolariza el pedazo de membrana que corresponde aquí al terminal presináptico, eh, deja entrar calcio. Entonces, este es más o menos el modelo general que podemos aplicar a muchas sinapsis y que consta del siguiente. Está... Cuando llega un potencial de acción están estos canales de calcio-voltaje dependiente que, que cuando se polariza dejan entrar calcio y el calcio cuando entra genera de que vesículas que existen en el terminal presináptico que contienen un neurotransmisor eh, se fusionen a la membrana presináptica y eso hace que se libere este neurotransmisor el cual por simple difusión va a ir a, a parar a los receptores que son algunos que son de tipo canal eh, que eh, se unen a este ligando este neurotransmisor y eh, genera una apertura de un canal por ejemplo canal de sodio y puede polarizar a a la célula postsináptica eh, y eso habitualmente ocurre en una estructura en el sistema nervioso central que se llama la dendrita ya eh, también, lo interesante es que las sinapsis son muy ecológicas y tienen muchos mecanismos de reciclaje de neurotransmisor. Hay eh, mecanismos de reciclaje mediados por transportador en que lo que hacen es toman el neurotransmisor y lo vuelven a incorporar al interior del terminal presináptico y lo reempaquetan por decirlo así, en vesículas, las cuales van a ser usadas después. ¿ya? Este es un, un mecanismo particularmente crítico para, por ejemplo, eh, neurotransmisores moduladores Como la serotonina, la dopamina ¿no? en, La serotonina está involucrada en los trastornos de depresión Por ejemplo y, y una manera de que Tratar los trastornos de depresión Cuando la serotonina es baja Es bloquear este transportador ¿ya? Eso es lo que se llaman eh, Se llaman antidepresivos de segunda generación Que lo que hacen es bloquear esto Por lo tanto el efecto neto es que aumenta la serotonina en el espacio sináptico, ¿ya? cuando los niveles son bajos de serotonina. Y es un mecanismo de los antidepresivos. Entonces, la sinapsis hay mucho reciclaje de neurotransmisores. Y hay un tercer componente, que aquí es la glía, no la vamos a ver todavía, nos vamos a ver más adelante, que también participa de la sinapsis. Bueno, <coughs> eso que era, esto que era una caricatura súper simple, se ha descubierto en los últimos años, que es bastante más complicada. ¿ya? Esto es una eh, un corte de una microfotografía electrónica, ¿ya? que representa, eh, a ver, esto es como, tratemos de orientarnos, eh, esta vista corresponde a esta vista que hay acá, vesículas eh, con neurotransmisor en la membrana eh, presináptica y por acá, de hecho hay dos, eh, membranas postsináptica de que hay con un espacio ya eh, eh, por donde se va a liberar el neurotransmisor. Entonces el cuadradito que está acá representa eh, esto, pero como que le estamos mirando desde arriba. ¿ya? No, aquí estamos mirando de costado, ahora vamos a ver desde arriba. Entonces desde arriba se ve que como que las vesículas están como ordenaditas, ya. Y esa estructura, el modelo que describe esa estructura, la que aparece aquí, la que aparece aquí en esta figura D, que sería que los canales de calcio que están por aquí están como ordenaditos uno al lado del otro. Y hay todo un andamiaje de proteínas que sostienen eh, esto, lo que uno suele denominar el pool de vesículas sináptica, algunas de las cuales están como listas para ser liberadas, como esta de aquí y otras están por acá arriba, que son lo que se llama el pool de reserva. ¿ya? O sea, no todas las vesículas sinápticas, o sea, presinápticas son iguales. Hay algunas que están disponibles para ser liberadas, hay otras que son como de almacenamiento, y hay todo. una biología celular que no, no, la, no la vamos a ver aquí en detalle, eh, que tiene que ver con la regulación de este tráfico de vesículas entre el citoplasma de la, de la, del terminal presináptico y la membrana eh, plasmática presináptica. ¿no? Pero lo importante aquí son estos actores que están aquí, los canales de calcio-voltaje dependiente, que pueden, por la entrada de calcio, activar estas proteínas que promueven la fusión. ¿no? Entonces es como una activación de calcio local en una zona bien específica llamada las zonas activas de la membrana presináptica. Bueno, y, eh, en cuanto a los neurotransmisores, si, si hacemos clasificaciones de ellos, tenemos eh, neurotransmisores de tipo aminoácido, en los cuales el glutamato, gaba la, y la glicina. El más importante del sistema nervioso central es el glutamato. ¿ya? Eh, eh, también... Otro muy importante que está, perdón, está asociado a lo que uno llama sinapsis de tipo excitatoria. Y el otro súper importante es el GABA, ¿ya? que es el que hace el efecto contrario del glutamato, que son de sinapsis inhibitorias. Otro grupo de neurotransmisores son las que se llaman las monoaminas. ¿ya? Y aquí hay algunos con nombres, nombres conocidos por ustedes, la serotonina que tiene que ver con con trastorno de depresión, la dopamina, que tiene que ver con adicción, y la epinefrina y neuropinefrina, no que tiene que ver más con eh, modulación y también forma parte del sistema nervioso autónomo, ¿ya? Eh, y eso, bueno, eso lo han visto en su curso de, de, de fisiología. Bueno, eh, también hay otros eh, neuromoduladores eh, como los opioides, ¿ya? Eh, que son péptidos, son pequeños pedacitos de proteína ¿ya? Y, y otros como la acetilcolina que son muy importantes para el sistema nervioso periférico Y como dice acá, para el control eh, motor ¿ya? Los opioides, yo hago aquí un pequeño paréntesis eh, Que los opioides eh, en este momento en Estados Unidos hay una, por decirlo así, una epidemia de adicción a opioides eh, cosa que por suerte no llegó acá, que resulta que hace como 10 años se descubrieron algunos opioides eh, que eran mucho más potentes que la morfina. O sea, opioides son en general eh, derivados de la heroína, eh, como la morfina, ¿ya? y que son anestésicos súper potentes. Pero el problema de esto es que eh, los opioides generan adicción. ¿ya? Entonces un laboratorio... Y el norteamericano inventó un opioide súper potente que se llama el fentanilo. Y resulta que se empezó a recetar indiscriminadamente porque era muy efectivo eh, para el tratamiento del dolor crónico. ¿ya? Y los médicos empezaban a recetarlo. Y el laboratorio eh, afirmaba que no tenía efectos eh, secundarios. Bueno, el laboratorio estaba totalmente equivocado. Y sí tenía efectos y generaba adicción. Entonces, producto de eso, eh, en Estados Unidos en este momento tiene un gran problema de adicciones a opioides. Y, y así que esa onda, menos mal que no llegó aquí con la con potencia que a Chile. Así que va a ser más o menos difícil que ustedes vean casos de, de gente con adicción a opioides. ¿no? <coughs> y bueno, va a ser la historia larga corta. Es, eh, resulta que al final el laboratorio lo demandó la FDA y ahora está, tuvo que pagar muchos millones de dólares para eh, compensar a las víctimas, programas de rehabilitación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Allá como que en ese sentido las regulaciones de, de la, del tipo de salud funcionan bastante bien. No mucho el sistema eleccionario como no se han dado cuenta en estos días. Bueno. Y esos eran los neurotransmisores Y bueno, los neurotransmisores llegan finalmente a, a la membrana postsináptica Donde hay receptores de membrana que son proteínas ¿ya? Proteínas a las cuales se va a unir eso Y en general, si quisiéramos hacer una simplificación Existen como dos tipos de receptores eh, de estos neurotransmisores Están unos que ya los habíamos mencionado que son los que son un canal, es decir, el neurotransmisor, acá, eh, perdón, el neurotransmisor que está en verde acá, se une a un, a un sitio en particular, en este caso eh, no dice acá, pero sería como un receptor de glutamato, que une dos glutamatos y se abre un canal, y este debería ser el ion sodio. ¿ya? Y es el tipo de receptor de tipo que se llama ionotrópico, que deja entrar iones. Y el otro tipo de receptor, en los que se llama metabotrópico, que lo que hacen es activar una proteína G, la cual eventualmente puede abrir otro canal, que en este caso es una, eh, una, un canal iónico activado por proteína G, o puede activar toda una cascada, una cascada de señalización eh, que va a tener algún efecto celular. Cuando vimos cáncer, Vimos algunas de esas cascadas de señalización mediadas por proteína G, ¿ya? Eh, que eh, lo que hacían era regular parte del ciclo celular. ¿ya? Y esos serían receptores de tipo eh, metabotrópico. ¿ya? <coughs> y y ese, este sería como el mecanismo general. Entonces, hay dos tipos de receptores, unos que son ionotrópicos, que dejan entrar iones, y otros metabotrópicos que generan una señal intracelular que puede activar eh, cosas a nivel de la membrana, como otro canal, o puede activar eh, eh, ciertos procesos de fosforilación a nivel del citoplasma o del núcleo, cuando son factores de transcripción. Y como lo había mencionado, la glía eh, juega un papel fundamental hoy por hoy en, el, en la sinapsis, eh, tanto así que ya uno... En el área uno suele hablar de la sinapsis tripartita, ¿ya? que no es solamente el componente presináptico, el postsináptico, sino que también participa la glía. Entonces aquí un esquema un, ligeramente más detallado de lo que es el, el, la sinapsis. Aquí, bueno, los actores nuevos que, que aparecen aquí es que las vesículas también tienen su, mecan, su mecanismo de transporte, Aquí lo que dice biglut significa transportador vesicular de glutamato. Es decir, las vesículas están vacías acá y son llenadas eh, eh, por un paso, por un mecanismo de, de, de, de, de, de cotransporte eh, en base a, a un gradiente de protones como sale ahí y son llenadas con glutamato porque en esta misma membrana Existe una bomba que lo que hace es meter protones al interior de, eh, de la vesícula y la hace como más ácido. ¿ya? Y, y el transportador eh, vesicular de glutamato se aprovecha ese gradiente y, y, utiliza, y lo utiliza para meter glutamato al interior. Entonces, este sería cómo funciona una sinapsis glutamatérgica. Cuando hay sinapsis de serotoninérgica, dopaminérgica, hay otro tipo de transportadores que están presentes acá. ¿ya? Entonces hay toda una familia nueva de transportadores vesiculares. Pero aparte de eso como lo habíamos mencionado, hay transportadores que reciclan en el neurotransmisor a nivel de la membrana, pero aquí oh sorpresa, si ustedes se fijan aquí están las células gliales ¿ya? y también eh, resulta que eh, en el sistema nervioso central particularmente hay transportadores eh, eh, del neurotransmisor glutamato estos son los nombres digamos es una familia de transportadores que están presentes en las células gliales ¿ya? y aquí hay un cierto metabolismo del, de, ese, de ese glutamato que es transformado en glutamina y después es reincorporado a la membrana eh, presináptica entonces la historia es un poquito más complicada que lo que uno aprendió en el colegio y esto, como pueden imaginarse, varía, eh, varía dependiendo del de tipo de neurotransmisor que, eh, que tengamos. En este caso estoy mostrando para el tipo de sinapsis más numerosa que hay en el sistema nervioso central, que es la sinapsis glutamatérgica. Entonces, eso sería nuestro repaso de fisiología de lo que es el sistema nervioso en la parte que tiene que ver con sinapsis.